de macho hola chicos ¿qué tal soy Kille estamos de vuelta con Black Mesa Adelaide remasterizado con Gordon Freeman y vamos a seguir por donde dejamos el de ya eh, si sabéis por ya vienen los comandos ya sabemos que ya la base de Black Mesa ya pasa a formar parte de ello ya están ellos el mando vamos a valía par ahora eh Ahora se puede liar muy parda. Una cosa que nunca me. Una cosa que no, no, no me acuerdo por qué los comandos mataban a los. a los a lo científicos. Seguramente lo dirán en el Office Force pero aquí no sé. Aquí, que no me den lo que es la metralleta de más, no hago nada. De hecho, el de abajo ya me lo va a Ahora sí, habla mi... van a hacer nada, ¿de ¿Qué cuándo? Chicos... Al liot. Ahora sí. Hablamos mi idioma. Ahora, eso sí. Te vale a parda, ¿eh? Te vale a parda el ejército ha tomado ha venido a solucionar los problemas, lo que no me acuerdo es porque mataban a los picos Uf, es que esta IA es mejor, ¿eh? Esta IA ahora es, es mucho mejor. y ahora mucho mejor que el primo Handline. el primo hand llegaba y le pegaba cuatro tiros en la cabeza y ya tomar por culo no, ahora aquí la ya está mejorada ya es muy jodida de hecho te vienen por atrás. nada lo habéis visto, te vienen por atrás, te... sí, hay, hay que estar atento a lo que ellos dicen Ya alguna granada lo dicen... vamos Siempre atentos a todo. Avanza. Ah, maintenance team. Report to central command. le da roto. Uh. siniestro vale ya se lo ya se lo qué. Esto ya me acuerdo. Esto sí. Bueno, sin ¿sí esto. Ah, vale, bien, claro. Oye, ¿esto por romperlo? Y ha mirado todo Cuidado porque eso catapum-im-pum me a mí. Lo bueno es bueno que munición. Perdón. lo bueno es que de munición nunca. Nunca. Vamos. Nunca me va a faltar con ello. Ah... Uh... Y pronto de eso, lo peor de encima sea que se han encendido Encima se han encendido Si no, me da Ah, en claro, El juego Aquí hay que cambiar cosas eso no me han dado las manos ¿Cómo si hablar a un bueno, vieja. Por lo menos la valla hace impacto Pate, guapetomo guazo, me Pazo, en serio. Tío, yo no tengo cobertura, yo tengo cobertura, yo no. no. Bueno, cojones, tío. No, es que no podía, tengo una ir mala y la de yo mejor, claro. De... ¡Para, para! ¡Vamos a guardar por si acaso! ¡Chocotita! ¡Oh no! ¡Es fácil cabrón, lleva va la copeta el hijo puta así me llamo corriendo el tío que desgraciado ven un poco más de vida el cabrón con la copeta que sí, cabrón es ¿eh? cuando van corriendo a ti por algo ya tiras la asunto. Kilo India Lima con fuerza extrema oh. Pues aquí que se valía más Si aliado que se valía más Tila, tira, tira, tira, tira. Vamos a ver oh. hmm. 啊, 等啊 Pero en serio, ni la, ni la crossbar, a ver si Ni la... Ni, la, ni el arpón, ni el arpón. Bueno, la valleta lo diré. Ni la valleta, ni la man, tío Bueno. Ahí va. ¡Ah, me, me estamos bombardeando! ¡Qué guay, ¿no? Aquí no me, me caigo, este gilipollas Oye, por ejemplo, otra. Yo que tiró 4. cuatro puta granadas con ni una le he ha hecho esto. anda ya, ya, por por tío, tío. ya, más parte más pesada. ya, ya, ni ya, tengo ya, la mano, ni tampoco eh, eh, la balleta, piseta. cuando cuando no, no paran de salir para eso en serio a la bala una, una puta caja de cartón vale. Tenga Dios, ¿eh? A ver ¿qué, qué, qué hay ¿Qué hay? ¿Cómo va? ¿Cómo Uno of ellos se back. s s s s s científico pentejo Vamos, mierda Matar a gente Qué guapo, eh Está ni siquiera eh, bueno, para el gobierno, idea es el No lo he traducido pero lo diré, dice que su día para, para, de, de contener El problema es, he matado a todos Eso matan por pesado. Está mal, pero qué pesadico, eh. Perfecto. Yo ni me acuerdo, eh. Ahora vienen los raíles: la zona de raíles. Una zona súper divertida para toda la familia. Vale, estoy lleno, pero bueno. Oh puta, estoy lleno. Cabrón. Aquí, aquí le han puesto más cabrón que el otro. Aquí sigue vivo, ¿sabes? Que lo ha que que, que, que fuimos a disparo y sigue vivo Aquí llega tú Y dice, ah mira, le pega un tiro y muere tú y su y, y todo el mundo Son, son unos troleros, eh ahí que hay y esto esto hay, esto es algún secret esto No, mira, para bajar por aquí, si no quiere bajar por el la, ascensor. La, por la, por ¿no? Para cogerte eso, en el caso de que te afarta. Y aquí llegamos a la zona de mm, los carriles. Es tan divertida la zona. Mmm, qué guay. Sí, está muy guapo. ¿eh? Aquí se ve. A ver, comparado con el, con el primer highlight... Un pues, paso como se ve. Aquí podéis ir eh, en pie o os podéis con el carril. Lo suyo es ir con el carril. Ya, eh, pues depende. Vale. Ah, vale, se me ha ido el, el menú, no, no, oh, no, vale. no, no, que que me he frenado. Uh. Uf, un poco más y me hago sopa de Freeman. Eh, voy a guardar. No es por nada, pero por vicio estaba ahí. Ya también me por una tubería. Que yo creo que me llevará a algún lado. Puta madre, Y te ponen ahí, en la. En toda, en toda la cara, ya está. Bueno, si me han munición de copeta por la cero Para gastarlo sin cara Hay un bicho en serio Hay bicho Bueno, oh, es un cuaracha Y en la cuaracha. Ah, vale, pues subir por aquí, Qué guay Puta madre, cabrón, ven para acá, ven Puta Mirad tu mierda No echáis sangre Aquí viene esto, aquí esto Vale, ya le evito Se ah, ha contaminado Perotela, eh ¡Mamá mía, menos mal! Mira, ahí había cosillas Ajo de agua, o sea, sí, muy bien Muy bien Muy bien, muy bien equipado faltaría eso la Magnum Y enemigo amigo... un sí, chino todo un búnker un búnker mola porque era ese grande antes veía lo que veía antes de jalea y no tenía profundidad la luz no tenía y una mola Así que parte de ti. Ya me acordé así yeah, así, yeah, pasar de pasico y vale Bueno chicos y chicas Vamos a dejar aquí por ahí ¿Vale? Media orilla eh, En el siguiente vamos a darle caña a estos malitos bichos feos Y son, creo que eran dos o tres No me acuerdo cuántos tentáculos había vamos a la, Esta parte mola Porque hay que bueno, Mola porque Porque mola Ya no, vale Ya sabéis chicos, un fuerte like Suscribiros si no estáis Comentarme cuál es vuestro momento más chulo del vídeo Vamos a ir. ¡Come and get it!